La gestión de riesgo, como sabéis, es una de las funciones claves en el gobierno de cualquier entidad financiera y particularmente en una entidad aseguradora. Y esta certificación, que es algo de que hemos ambicionado durante mucho tiempo, lo que nos aporta por una parte es garantizar la calidad de un proceso y un modelo en la gestión del riesgo. Por otra parte, es una garantía de mejora continua en el desarrollo de esta gestión y finalmente otorga una gran confianza en el gobierno general de la entidad, hacia nosotros y también hacia el exterior. Por lo tanto, es algo que nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos del gran trabajo que se ha hecho entre el Equipo Santa Lucía. Santa Lucía y AENOR compartimos el propósito de crear confianza. Santa Lucía en sus más de 7 millones de clientes y AENOR precisamente en aquellos que hacen las cosas bien. En estos momentos estamos entregando el certificado de gestión de riesgos a alguien que es un excelente gestor de riesgos, que es Santa Lucía. Enhorabuena por este reconocimiento.